Estaba... Estaba...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 son mejores que los primeros y son tan importantes creo estas herramientas que si los desarrollan pueden transformarse en superpoderes así que para eso les voy a proponer empezar con un juego esta parte es importante que participemos todos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 ¿Se entiende? Vamos con el dibujo ¿Cuál de estos es el instinto Cuando lo encuentran, levanten la mano Hay ya un par de manos levantadas Algunas más Todavía no llegan a la mitad Siguen subiendo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 unos Aquí, minutos empleados vamos a de un imaginar banco. Que todos somos ¿Sí? Oh, perdón, vamos a, vamos a hacer otro juego eh, antes. Me confundí, vamos no, a hacer otro antes. Quiero mostrarles antes. este sí. gráfico. Enseguida mostrar, vamos a lo del banco. Otro Primero, vamos al banco. Miren sí. este gráfico.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 Oh, es, de días, es de 1972. Eso quiere decir, que queridísimos decir, amigos y amigas, que, que, que la humanidad estuvo cargando valijas, partiéndose el lomo eh, durante costas, 1.400, durante años. 1400 estaba valija, años. Estaba la valija, estaba la ruedita. Eh, 14 siglos, llama, eh, 14 siglos, 14 siglos, siglos tardamos en ponerle ruedas a las valijas. Algo que vemos hoy decimos es obvio. Vemos, ¿Cómo puede ser que hayamos que tardado 1.400 años obvio, en hacer vamos, algo que lo vemos y es obvio? Bueno, hay distintas teorías. Hay gente que dice no había superficies,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 entonces la persona que diseñaba y persona que fabricaba y vendía las y valijas no le importaba porque el que la compraba tampoco le importaba tener que cargarla que malas, es más yo no sé que varios de ustedes se acuerdan, no no acuerdan que las primeras valijas con rueditas no se parecían en nada a esto, otras, eran mucho eran parecidas parecidas esa, parecidas era más parecidas a la valija tradicional vamos a ver si aparece ahí a esta valija, a la cual le habían puesto uno o dos rueditas muy malas y una un hilo que parecía una correa de perro ¿se acuerdan? íbamos por el aeropuerto con eso y se caía para un lado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 para subir un video de dos minutos con baja resolución tardábamos horas para bajarlo a otro campo todavía no había no existía, no existía no, el flash no, player que es como que YouTube empezó player, a, mostrar como YouTube YouTube a mostrar los videos entonces era, era videos difícil embeber los videos en sitios de internet con lo cual era difícil de hacerlo no existía el lenguaje de programación Java con lo cual tampoco podíamos manipular muy bien estas cosas y todavía no había muchas cámaras digitales entonces lo que pasó con estos emprendedores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 soluciones a los problemas que hoy ni siquiera podemos probar, pero que seguramente van a aparecer. Problemas como desafíos, pero también como oportunidades para hacer cosas. Hacia adelante. Esta es la primera, la primera de las eh, de los superpoderes que quiero compartir con ustedes. Dos más, vamos con el segundo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vale. Vamos con el segundo superpoder. Eh,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 No es culpa nuestra, es culpa del entorno, no es culpa, culpa de otros. Entonces es casi muy fácil muy echar, echar la culpa a los reflexión. Vamos a ver si podemos dar vuelta a, a este tresores. argumento. Y para eso quiero contarles la historia de este si señor. Este esto. señor se llama este Phil, Phil Hansen. Es, Phil es artista Phil Hansen. Hansen. Hansen un, artista un artista de Estados, Estados Unidos. Un artista que yo admiro muchísimo. Phil dibuja. Es un chiquito le encanta dibujar. Y dibuja con una técnica bastante antigua que se llama el puntillismo.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 al punto tal de que era perfeció, considerado el puntillista moderno. Eh, Lleva muy bien, publicaba, exponía, vendía moderno. sus obras y estaba contento obras, con su vida de artista. un día, estaba a punto de empezar con estos dibujos, tomó su lápiz diseños, y iba a ser el primer puntito de un y notó que la mano le temblaba un poquito. Un poco. Eh, entonces tomó el, entonces, el lápiz más fuertemente lápiz y la mano le empezó a temblar más. Y ahí se preocupó, porque dice, si uno es y tiene que hacer puntitos y la mano te tiembla en vez de puntitos te salen renacuajos puntitos así y el hijo así no puedo dibujar puede haber algunos doctores que no le pudieron calmar el temblor ¿no? o curárselo y entonces dejó de dibujar dejó el arte totalmente y se deprimió tuvo una depresión muy importante estuvo tres años esencialmente tirado en la cama pasó ese tiempo y vino un amigo de Phil y dijo Phil sí, no te puedo ver así hagamos un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 ¿Por qué no abrazas ¿Por qué que temblor? No abrazas y el que estaba justamente perturbado, él, que estaba perturbado por las malas noticias, mucha atención noticias, no prestó pues no, a esa prestó, frase del doctor, pero esa frase le quedó dando vueltas de... en la cabeza. ¿Por qué no abrazas el temblor? Llegó a, un un médico, a la casa que no y dijo, ¿qué habrá querido decir el doctor con esto de por qué no abrazo el temblor? ¿Será que puedo dibujar que temblando? Tomó ese lápiz negro que tenía en la casa y empezó a intentar dibujar. Y cuando uno intenta dibujar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 estaba por empezar, estaba por comenzar adesas de los con y no se le ocurrió quedarse, no sabía qué hacer.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 Y, y así seguir desarrollando como ah, Entonces con esta gran idea Empezó a hacer introspección a, hacer a mirarse introspección. para adentro A ver si encontraba dentro, otras limitaciones si Como el temblor para, para ver qué pasaba si, tremor, ver si, si eso le podía abrir el camino creativo Y después de un tiempo creativo. Llegó a la conclusión después, de que más allá del temblor de de No tenía tremor, ninguna otra restricción Y ahí tuvo lo que es para mí Una idea brillante Y dijo Si no tengo restricciones ¿Por qué no me las inventes? Que no y empezó a sistemáticamente, sistemáticamente inventarse restricciones que no tenía de verdad no tenía de para ver si le si abrían nuevos caminos creativos. Para si Les cuento algunas que hizo, me parecen fascinantes. Por ejemplo, dijo, yo ¿qué pasa ejemplo, si en si mi próximo si dibujo no próximo diseño, puedo gastar solamente un dólar. Puedo gastar un dólar? Es una restricción, una restricción presupuestaria un no sé cementaria. si alguna vez escucharon no el término si pues es jamás lo escucharon eso, bueno hablar. con esta restricción presupuestaria Phil no, se acordó a que él vive enfrente de un local de Starbucks bajó cruzó a la calle ¿Cuál local de Starbucks y le preguntó a la chica o al chico que estaba atendiendo si no le regalaban vasitos de cartón no sé ustedes a mí no me regalaban nada de Starbucks pero Phil logró que le regalaran 50 vasitos de Starbucks de cartón cruzó a su casa Papelón, los apiló de esta casa, manera Y en su casa tenía un forma, lápiz negro Que le había costado 85 centavos de dólar Así que estaba dentro de su restricción de dólar, Dentro del presupuesto dentro de Y con todo eso hizo esto, y con eso todo él hizo esto aquí. Es bueno Phil, ¿no? es, Este es un dibujo interesante Michel Es un dibujo que a mí me gusta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 para que la obra, que la obra y decidió ver hasta dónde podía llevar este límite de cómo una obra puede caerse conceptualmente si no conversa y desarrolló una línea de trabajo espectacular de obras en las cuales el sustrato y la obra conversan de maneras que nunca antes habían conversado en el De nuevo, una restricción, en este caso falsa, autoimpuesta, pero, muy, pero productiva, muy productiva y abrió un nuevo camino artístico. Le cuento otra, otra que, esta, esta es mi favorita. Phil dijo, ¿qué pasa si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 después la van a hacer Se la los invito después, cuando Estrada. termine la CNIC, al fin de la semana, para no distraerlos, eh, googlen, eh, para que googleen tatu, eh, es tatuaje en inglés y banana. No, y van a ver que ahora en el mundo un hay un montón de banana. gente tatuando banana Él lo inventó esto. Antes, inventó Antes nadie lo hacía. Eso, y de hecho, hecho hay, que gente que y de hay gente que, que hace hace eso, él, técnica, lo hace él, mejor que él. él. Hay gente que desarrolla esta técnica. Les muestro algunos ejemplos de banana miren Esto no son de él, son de otros artistas. Miren qué espectacular el tipo de cosas que hacen. Alguien dijo que okay, favor, ¿Qué pasa si pongo dos partes ¿Qué pasa si pelo dos la de la parte de si la y tatúo el resto, ¿no? ¿Qué pasa si pongo tres bananas? No tenemos mucho tiempo, sino les mostraría cuatro bananas, cinco bananas, seis bananas. Pero créame, hay una creatividad enorme. ¿Qué pasa si pongo otros objetos aparte de la banana? Como en este caso, en este otro. Y de esta manera, no solo abrió una nueva línea creativa, sino que escribió su primer libro que se llama Tatuar una banana, obviamente. Y hizo un montón de cosas. Yo me lo conocí a Phil en un evento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 y de las 50, 50 hubo 4 o 5 que, que o generaron 5 cosas interesantes, generaron divertidas, cosas interesantes como divertidas como las que les recién no las otras 45 no sirvieron para nada y, eso, para nada. y eso es lo que pasa cuando jugamos ¿no? cuando, cuando jugamos tenemos brinca, que brinca, saber que, brinca, veces brinca, que brinca, muchas veces no va a funcionar a veces perdemos un pero si no jugamos nunca ganamos y cuando ganamos podemos llegar a ponerle ruedas a una baliza y cambiarle la vida a entonces me quedé pensando con toda esta historia de que es muy difícil porque tenemos restricciones el porque es tenemos que si el por un segundo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 de vez en cuando está bueno pensar dentro de la calle.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 y nuestra nuestra forma de innovar para aprovecharlas innovar, y poder resolver, y resolver un problema. Un ¿Vieron que hay mucha problema? gente que dice que, no que los, latinoamericanos, que los, latinoamericanos, somos somos son los latinoamericanos, latinoamericanos son muy creativos? ¿Escucharon eso? Bueno, creo que más no creativos que, no gente que en Es que tenemos más restricciones. Si en el norte global tienen un problema, siempre se compran un aparato que cuesta un millón de dólares y que tiene un botón rojo en el medio. La aprietan, el problema está Suelto. Nosotros no podemos darnos ese gusto, no y entonces lo que tenemos que hacer es meternos que en profundidad en y ver si entendemos por, ver si a gente por qué tenemos ese, ese, ese, ese problema. Y de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, cuando reconocemos una causa raíz que podemos arreglar por dos pesos por 50. Y lo hacemos así, resolvimos el problema. Del norte nos miran y dicen: Qué creativo, no me quedó otra. No tenía el presupuesto que tenemos para poder hacerlo. Está bien si de vez en cuando algunas.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 Vamos con, Vamos, ¿Sí? ah. Vamos con la tercera y última. ¿Siguen conmigo? Vamos con la tercera y última de los un, superpoderes, último de los superpoderes que, los superpoderes que quiero compartir poderes, con ustedes que, que quiero ustedes, que tiene que ver con algo también que creo que a todos les va a resonar, y que es llamaba, difícil pues tomar riesgo. Para ¿no? todos. O sea, es es muy, si anda más o menos bien, no lo toques. Si ¿sí? Entonces, muchas veces no decimos eso. ¿Por qué correr el riesgo de que algo deje de funcionar si más o menos estaba funcionando? Y un montón de cosas más. No quiero tomar riesgos si está en juego mi carrera, mi reputación y todo ese tipo de cosas.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 Agarrados de los brazos, de las manos, las manos, podamos abrazar al árbol como están intentando estos dos niños en la foto.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 Para darles una idea, y, eso, quiere, una decir idea, eso quiere decir que la misma Sequoia estaba, estaba viva cuando Ramsés II estaba, cuando estaba, francés en segundo estaba en Egipto. Así de vieja así razón. Razón. Y no solo esto, sino que en algunos no muy es poquitos eso. lugares del mundo no crecen pocos pocos en bosques. Mundo, crecen Hay bosques, en bosques. de esas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 por la seguridad del parque. El de de Ella nos contó esta historia, que, contó quiero esta historia con que quiero compartir con Resulta ustedes. que más o menos en el año 1900, en 1900 ya los pobladores locales veneraban los bosques de la Y les, les, les encantaban, eran hermosuras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 de incendio es que iban que con sus banderas y apagaban las el y el estos grupos que fueron varias estos generaciones, fueron varias durante, generaciones todo XX, durante todo el siglo XX pudieron apagar todos los focos de incendio y no hubo que lamentar no ninguna pérdida mayor estaban eh, orgullosos de estar preservando las secuellas para sus hijos sus nietos y para todo el futuro, niños, de de futuro de la humanidad hasta que en el, el año 2000 vino dos, otra, persona, otra persona e hizo otra observación dijo miren qué raro en los últimos 100 Nosotros años seis, no, no nació nada, ninguna secuoya nueva. Y es verdad que es viven verdad muchos años, viven pero no viven otros, para perdón, siempre. Viven y si no nace ninguna secuela nueva, tarde o temprano nos nueva, vamos a quedar sin secuoyas. Obviamente sin se, sin preocuparon Entonces, sin se preocuparon sequoias. muchísimo, Entonces, vinieron, vinieron científicos a ver qué era lo que estaba pasando, y después de estudiarlo con mucho detenimiento, llegaron a, eso, a la con conclusión con cuidado, de que la razón por la cual no había ninguna secuela nueva, no había secuellas bebés, era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 Por todo en el Hojarasca no llega al suelo, no, no le llega, llega el, sol, el sol, no le llega el agua, no llega, agua, no llega los llega nutrientes sol, y no puede germinar. No Hoy sabemos.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 los momentos en los que nacen las secoyas es el año siguiente o los dos años siguientes después de cada incendio es más, no solo las secoyas nuevas nacen en ese momento sino que las secoyas maduras pegan un espirón y eso es porque el fuego no daña tanto a las secoyas pero mata la competencia todos los demás árboles que son chiquititos, finitos el fuego los quema y entonces por los siguientes años las secoyas tienen todo el sol, todo el agua y todos los nutrientes para ellas y crecen para ¿Eh? y crece. Eh, bueno, como, como son en Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de esto pasaron dos cosas. Primero, pobres los, los, ¿no? los bomberos, ¿no? Pobres estos tipos y que que estaban, que estaban, mujeres que estaban tan eh, orgullosos de lo que habían hecho durante 100, 100 años, no pero por no poco les sale al dos dos dos revés. Países, por poco, por, por otras razones, corren el riesgo de que se murieran las escuelas que era lo que querían evitar. A pesar de sus buenas intenciones, a veces la mejor intención no siempre Y lo segundo que pasó... Como son en Estados Unidos Es que, cosa que dije, tenemos que probar al día los Entonces ahora hacen incendios programados Entonces uno va paseando por estos Entonces, lugares y tiene la oportunidad alguna vez de ir eh, Al Parque si Nacional parque de la las Secoyas O a Yosemite Que es otro parque que está por ahí Pueden ver y van por las montañas Conduciendo con sus y autos Y de repente y viene un cartel De lo que sería Vialidad Carlas, Nacional de Estados Unidos Diciendo a, en los próximos las kilómetros las No se alarme Unidos, Porque va a haber fuego y está todo bajo control a, entonces uno ve escenas como estas, las cuales si ven abajo a la izquierda hay un casco celeste, que es un bombero, y mientras sus padres y abuelos iban con la manguera. El bombero de hoy va, va con el lanza lanzallamas encendiendo los que son bomberos piromaníacos que están quemando los bosques de manera controlada. Y esto empezó a pasar en los últimos 15 o 17 años y hoy ya empiezan a nacer secuellas nuevas. Abajo a la derecha pueden ver un ejemplar de una secuella bebé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 ¿Cómo le ponemos límites? Sí, ¿Dónde pensamos, sí, y dónde no? Les cuento dos casos. Matu. tiene cuatro años. Matu, cuatro Matu años, es el hijo un de una amiga de toda la vida. La, la y y Matu es era, kamikaze. Es kamikaze. ¿Sí? Matu es de estos chicos y que viven trepados, subidos, viven cayendo, y cayendo, golpeando, sangrando, tanto el día llorando y vuelven a hacerlo. Yo a veces le acompaño a mi amiga a la plaza, al parque, con Matu. Él va a jugar. Cuando él llega al parque y ve las hamacas, los él, él cree que no son balanzos, para matarse no Son para treparse al palo de arriba Y hacer equilibrio Cuatro años tiene Matu son Yo lo miro y le digo a, de a mi cuatro amiga decila a Matu que se baje a Se a va amiga, matar". a, y se se a va amiga, matar a y a mi amiga Como si estuviéramos hablando del la Me dice que se mate Matu es el cuarto hijo Y son todos varones Y todos igual de kamikazes que Matu Y en algún lugar la entiendo No es literal lo que ella dice que ya está un poquito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 Sabe jamás eh, lo vi llorando, jamás vi se golpeó, él nunca ¿Eh? se bateó, él nunca se cuando, cuando Matu cuando sea cuando grande, Matu grande, si llega, si llegara grande,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 Y, y levantarse. Te, te, te formar, no Sin embargo, hay veces que viene un incendio, si levantar, como en el caso de Nico. Cae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 es que la estrategia de negocios más riesgosa es la de no tomar riesgos. La estrategia de negocios más riesgosa es la de no tomar riesgos. Si tomas riesgos, se puede bien o te puede ir mal. Y podemos aprender a tomar riesgos, para que ojalá nos vaya más veces bien que mal. Pero si no tomamos riesgos, tarde o temprano vamos a desaparecer.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 Fíjense con cuidado, Fijan porque con en una cuidado. de esas. Y quien sabe, encuentran vocês, el abrindo o pecho, ustedes van a encontrar alianza. Vale. Muchas gracias.